Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Izquierdos con opciones de regresar a Santos Laguna. Boca Juniors consiguió un valioso empate sin goles frente a Carincians. Sin embargo, a pesar de haber dado a conocer la renovación de su capitán el defensa central Carlos Izquierdos, solo extendió el vínculo contractual por seis meses más para poder marcharse como agente libre en la próxima ventana de transferencias con destino al fútbol mexicano. Fue durante la transmisión del partido entre Boca Juniors y Carincians donde el periodista argentino Gabriel Gerberov dio a conocer los motivos de la corta renovación del zaguero de 33 años de edad con los Sinaizas, pues ya tiene planes para regresar a la Liga MX. Se muere por volver a México el Cali Izquierdos. Solamente renovó para terminar la Copa Libertadores, aseguró Herberoff al comienzo del partido. Aunque se desconoce la existencia de alguna oferta formal por parte de algún equipo del fútbol mexicano por izquierdos, no es ningún secreto que desde hace varios años el América lo había estado buscando como refuerzo, pero debido a que tiene cubierta esa posición, sería muy difícil además de los solos de Tijuana o volver al equipo de La Laguna ya que le tiene un gran cariño a la institución albiverde. Carlos Izquierdo solo permanecerá hasta diciembre del 2022 con Boca Juniors con el objetivo de concluir su estancia en el club ganando la Copa con Mebol Libertadores, para después volver al fútbol mexicano donde ya jugó para Santos Laguna donde fue campeón en el clausura 2018. Por otro lado, Grupo Orlegi comienza a llevarse jugadores a Europa. Alejandro Irarragorri dio una entrevista para Radio Marca Asturias y señaló que para este verano una de las ideas que se tienen es el aumento de presupuesto en la institución, algo que ayudará para reforzar al equipo. Incluso, reveló el nombre de uno de los posibles fichajes, Juan Otero, jugador del Club América. Fue precisamente Grupo Orleji, quien lo trajo al fútbol mexicano con Santos Laguna, procedente del Amiens de Francia. Para finalizar, Fernando Gorriarán habla de lo importante que será ganarle a Rayados en el Corona. Los guerreros entrenaron ayer en las canchas alternas del territorio Santos Modelo, y el mediocampista Fernando Gorriarán habló sobre la preparación del equipo para su debut. Estamos muy bien con muchas ganas ya de que esto inicie. Queda poco, estamos trabajando de buena manera. Obviamente que seguimos ajustando algunos detalles para tratar de hacer un partido perfecto frente a Monterrey y sumar los tres puntos en casa, mencionó ayer Gorriarán, quien disputará su séptimo torneo como jugador de Santos Laguna. El uruguayo destacó que la actitud e intensidad serán claves en el choque del domingo frente a los pupilos de Víctor Manuel Bucetich. La actitud y la intensidad, eso será la clave. Taremos de hacer buen partido. Sobre todo los detalles por mejorar y de pensar en hacer un partido perfecto. Finalizó en entrevista.